¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya vieron en la descripción del video, hoy les traigo la última versión de su WhatsApp Plus. Pero también te cuento que estuve leyendo todos los comentarios, como siempre, con mucha alegría y amor. Y se me hizo muy frecuente el comentario de que no pueden actualizar su WhatsApp Plus con un solo clic. Entonces, como todo el mundo me anda preguntando por qué no pueden actualizar su WhatsApp Plus, no solamente te voy a dar la solución definitiva, sino que también te voy a explicar... ¿Por qué ocurre esto? Para que estés tranquilo y seguro de que nada te va a pasar Bien, entonces el problema es que cuando apareció la versión 24.20 La han querido actualizar con un solo clic Y no se ha podido actualizar con un solo clic nosotros sabemos que la versión de Alex Mods, el otro desarrollador, siempre que sale una nueva versión, doble clic y se actualiza facilísimo. Y eso estaba pasando con Jesse Mods, pero últimamente en la versión 24.00 y la versión que salió anteayer, 24.20, ya no está ocurriendo esto. Y te explico sencillo por qué ocurre. WhatsApp, como cualquier aplicación, y te hablo del WhatsApp normal, saca muchas versiones, muchas actualizaciones al mes. Y es más, te voy a poner aquí en la pantalla las múltiples bases de actualizaciones que ha tenido WhatsApp. ¿Pero qué ocurre? Cuando un desarrollador como AlexMod, for what MB, cualquier desarrollador de un WhatsApp alternativo va a empezar a crear una de sus versiones, lo que ellos hacen es tomar una base de WhatsApp, una base actualizada, y empiezan a modificar, empiezan a agregar sus efectos, sus opciones, a editar su WhatsApp. ...para crear su WhatsApp modificado. Desde que empiezan hasta que termina, puede pasar semanas, a veces meses... ...y en ese lapso, WhatsApp se va a seguir actualizando. Entonces, lo que ocurre con Yesimods... ...Yesimods ha estado utilizando la versión 2.22.24.78. Esa es la versión de base de WhatsApp que usó Yesimods... ...tanto para su versión 23.50, que salió en diciembre... Para su versión 24 y para la versión 24.20, que es la que salió en anterior. Entonces, ha sacado tres actualizaciones con la misma base. Y aquí viene el problema. La versión de AlexMods 17.20, que fue la última que él sacó, tiene la misma base 22.24.78. Eso lo sacó AlexMods en diciembre. Y seguro que la próxima versión que AlexMods saque, de repente en enero o febrero, ya estamos terminando enero... Cuando él saque su versión nueva, va a ser una versión con una base más actualizada, porque eso es lo bueno de LexMods. Cada vez que él saca una nueva versión, su base, con la cual crea su nueva actualización, es una base más actualizada. Pero eso no ha ocurrido con JesseMods, porque sacó su versión 24.00, pero no actualizó la base. Es la misma base que tenía su versión 23.50. Por eso cuando lo has querido actualizar, en realidad no es una actualización. El sistema, tu Android va a detectar que es la misma base de WhatsApp Y al ser la misma base no puede haber una actualización No vas a actualizar a lo mismo Por lo tanto ocurre un error Así que si quieres actualizar a la última versión de WhatsApp Plus De Jesse Mods o de Alex Mods en este caso, si es que has venido actualizando las versiones de YesiMods, vas a tener que hacer eso. Borrar tu versión anterior y luego volver a instalar la última versión de YesiMods. Que al final, en realidad, no es última versión. Es la misma versión, solamente que ha cambiado el nombre de su versión. Pero sigue siendo la misma base. Por otro lado, si has venido actualizando las versiones de AlexMods, no hay ningún problema. AlexMods, cada vez que saca una versión nueva, y eso es lo que me gusta de AlexMods, cada vez que te lanza una nueva versión, también te lanza una nueva base. No está usando la misma base reparchada Así que si al final vas a instalar la última versión de Yesy Mods, Es muy probable que te encuentres con este detalle Que no se va a poder actualizar directamente Así que vamos a tener que realizar un procedimiento diferente Que ahora mismo te voy a explicar Y si vas a instalar la versión anterior de AlexMods Pues lo mismo te va a ocurrir hasta que AlexMods saque su última versión Y ahora te explico cómo instalar con un método 100% efectivo Así tengas el Whatsapp normal o cualquier otro Whatsapp Así que si tenías el WhatsApp Plus de AlexMods o Jesse Mods y no se actualizó, primero vamos a Plus Configuraciones...